No tienen argumentos. Si no, lo pasar. No, no No, no, ¿Cuáles no son las razones? razones? No quiero respetar. Es que son política razones políticas. Eduardo, Eduardo, respetar Eduardo. No quiero respetar, eh. Dile a la prensa que venga. A los periodistas, a los periodistas. respetar. Pero de manera pacífica. y organizada. Vamos a llamar a la prensa. Si es eso lo que es lo cierto, para que ellos nos digan cuál es no, sí, la oposición a que artistas ¿no? con pinceles y con un ¿Con pequeño uno, mural es pase. Y reconocido, artista reconocido. Si artistas claro, es reconocidos, gente decente de este país, claro. pase. ¿Cuál es el problema? Y aunque no reconocidos, reconocido, ¿Eh? le quita el derecho. También Todas es verdad totalmente, de Entonces, claro es totalmente en la calle, no ni siquiera. Ahí, ni el bien le quita el derecho. El tema en eso es que para que un le den la explicación sí. al país, porque usted no tiene argumentos. No permite. No tiene argumento. Entonces, no todas las órdenes... Yo los quiero, la se están los quiero respetar. Los quiero faltando. respetar. Bueno, Ellos por no, lo paga, no, no, no, no, a no, no, no, no, no, Hable y cuando me diga qué artículo de la Constitución eh? o de la ley estamos ¿Quién? violando con él, es usted va química. a ver que inmediatamente yo sé. Mire, comandante, mire, ahí no hay nada. Ellos a... eh? saben. Bueno, llévenme pues, los míos. No hemos violentado ninguna ley. Dele al país la razón. No hay ningún artículo, nada, abre, nada, Silencio, por favor. No, yo ando con los libros. Que al Que sea Johnny que hable. Novena, que sea Johnny porque ha habido un incidente. La casa, ¿Oficial? No tienen argumentos. Si no, ¿No No, no, ¿Cuáles no son las razones? No, no quiero respetar. Es que son una razón política. Eduardo. Eduardo. No quiero respetar. Dile a la prensa que venga. Los periodistas. A los periodistas. a respetar. Los respetar. a respetar. Los respetar de manera pacífica. No Y organizada. Vamos a llamar a la prensa. Si lo que lo Para que ellos nos digan cuál es. No, no, es que la que sí, el argumento el trabajo, a que artistas con pinceles y con un con pequeño mural pasen. Y reconocido artistas reconocidos. Si artistas claro, es reconocidos, reconocido, gente decente de este país, claro. pase ¿Cuál es el problema? Y aunque no fueran reconocido quién ¿Eh? le quita el derecho. También es verdad totalmente. Entonces. entonces pero que es totalmente en la calle, no hay ni siquiera. ¿Quién le quita el derecho. El tema en eso es que para que le dé, le dé la explicación al país, usted no ellos, tiene argumento No el... permite. Lamentablemente no, el... no tiene no tiene no pero no, no tiene argumento entonces no todas nos las órdenes están, están, están, están, están faltando no yo los quiero palabra. respetar nos nos los quiero los quiero respetar para respetarlo pero ellos por qué nos falta la libertad. vamos a nos están faltando hable hablen cuando me diga no nos de la constitución o de la ley Estamos ¿Quién? violando con él, usted acírica. va a ver que inmediatamente yo, yo mire, sigo. Comandante, mire, comandante, ahí no hay nada con... A... No, ¿no? no, a... no? Bueno, llámenlo a, bueno, a ya, medio, no medio. ¿Tú ¿Tú los medios, llámenlo los medios. No hemos violentado ninguna ley. Dele al país la razón. hay artículo, nada, Silencio, por favor. No, yo ando con los libros. Dele al país Que sea Johnny que hable. Que sea Johnny, porque ha habido un incidente.